Los, los diferentes candidatos o precandidatos del partido de la liberación dominicana y mañana le vamos a mostrar lo del PRM porque son estos dos partidos que irían a las primarias el próximo 6 de octubre. La, la del la PRM es que abierta. es cerrada y la del PLD que son abiertas. Entonces yo decía que son muchos, son muchos los precandidatos y tal vez pocos, pocos las caras eh, conocidas, por lo menos... Eh, es lo que yo entiendo, después que vi todo el, el, el, el, el álbum, ¿verdad?, de los precandidatos. Aquí están los precandidatos a eh, presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Ah, pues Gon se han retirado mucho. Gonzalo Castillo. <ríe> Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, Maritza Hernández y tu amigo Melanio Paredes. Eh, son ¿verdad? los precandidatos pues presidenciales no del partido de la liberación sí, oh. dominicana, así es ser, sí. Sí. No A no, senador... No será un relleno. ¿verdad? A senador del... No, vos no, precandidatos ah, él decidió, bien, él, decidió está bien, está bien, está bien. él decidió ser parte, ¿verdad?, sí, de los presidenciales. Sí, sí, sí. A senador por el PLD, el seguro candidato... Son, eh, son, son, eh, solo A ah, ver, porque, porque se retiró, no, retiró, no, retiró no, las aspiraciones... Eh, eh, Ángela Costa estaba. Andrea en Costa. Andrea, Andrea Costa, así es. Sí. Sí. Así que es el candidato a senador. Bueno, a diputado, señor. Hay mucho, Romero. hay mucho. Ahí están, sí. Eh. Bueno. Ahí está. Bueno, no, no está muy legible, José. Para que tú veas cómo es el asunto, si son caras conocidas que a simple vista por la foto solamente podemos identificar algunos, serio. Sí, sí, sí, es algunos, sí. pero lo digo para la, la poca actividad eh, que hemos estado viendo nosotros en esta primaria, sobre todo de algunos, de, de, bueno, de, de esos eso que están ahí, la única que nosotros no le hemos visto en los medios es eh, a, a Mildre, amigo, la, el, Mildre. nuestra diputada, nuestra ser, diputada, Mildred Mildre, Mildre Sánchez. Sánchez, Después. ahí está el señor de Villarriba, eh, Ah, eh, el que que no, el eterno diputado. Sí, que lo hemos visto poco sí, también. Sí, también. Eh, Lupe Núñez. Fidelina Lupe Núñez, eh, sí, sí, Pichardo, ¿verdad? Fidelina Pichardo, o sea, sí así mismo. Sí, Pichardo sí. de Tobal. Sí. Quien aspira. Eh, bueno, Rosa C es, sí, es sí. muy, muy, muy... Está muy en el ambiente. ¿verdad? Altagracia Rosa. Sí, sí, sí, Altagracia Rosa. Eso es correcto, ¿verdad? Uh -huh. Altagracia Rosa. <ríe> Óyeme, que coincide lo que yo estoy diciendo. O sea, sí. a simple vista, tú no puedes tú no puedes identificarla, ¿verdad? Cuáles son las lo, lo, la, que aspiran a, a a diputada, pero podemos ver que dentro de los candidatos hay cuatro, cinco mujeres, serio. Bueno, igual cantidad sí, de hombres. Sí, claro, claro. Bueno. Hay cinco mujeres y cinco hombres que aspiran. Bueno, Alcalde por San Francisco bueno. de Macorís, ahí está Miledis Núñez, que una vez más aspira a ser la candidata, a ser el Romero. Sí, la Joaquín la Peña. diputada. Joaquín Peña, yo no sabía que sí, aspiraba. Ah, Joaquín, Joaquín, Joaquín Peña, sabía, el ingeniero. No. Así, Juan tiene, José Rosario. Tiene, tiene, su, tiene su, sus virtudes. Sí, Joaquín. Juan José Rosario, que... Eh, también una vez más, y el más caliente, el Manuel el, Trinidad, el, que, el, más, el correcto, que más ha venido a, lo, a los amigo, medios, hermano, sí. y Manuel Trinidad sí, sí, Puello sí, sí. quien aspira también una vez más que se le dé la oportunidad de ser el candidato por el partido de la libertad. Una la mujer, tres hombres. Eh, así es, vamos a ver qué va a pasar con los eh, candidatos a alcalde por San Francisco de Marcos. Bueno, aquí vemos los regidores, ¿verdad? Sí, bueno, que nosotros. Eh, bueno, so, conocemos. Hay mucho. una, hay una, sí, sí, hay una sí, sí, que es regidora sí. actual. Claro. Sí, Alta Gracia Rosa, yo creo que es regidora, sí, regidora actual. actual. Sí, es sí, cierto. Rosa sí. regidora actual. Pero tú, tú lo mencionaste como candidata a diputada. ¿no? También. O sea, no, no, no. No puede estar en los dos. Ella es candidata es? a regidora. Pero no, yo le vi la cara pero, en parecido. El, no, pero uh -huh. lo leímos más. O sea, sí. eh, eh, rectificamos. Sí. Altagracia Rosa es, una vez más, candidata a regidora, no a diputada. Bueno, ahí está Sergio, nuestro amigo Juan Carlos Ulerio eh, El número Aquí en, en ese Costa, Correctamente, comunicador sí. eh, Una vez más, quien apiraba alcalde Ahora pida regidor eh, eh, Rafael Díaz Juan Bo sí. Ahí está por el otro al lado de Rafael Díaz Nuestro amigo el Dixon 10. Fernández Dixon Fernández, sí, el 10 sí, ahí, sí. Eh, Estamos mencionando a lo que nosotros conocemos Eh... Que lo vemos poco, Pero son nuevos, casi todos. Sí, todo. Estoy diciendo, si sí, todos esos y otros que hay por ahí, ¿verdad, José? Okay. Son los candidatos a regidores, vamos a tener una sala capitular Nueva. totalmente renovada. Sí, sí, Porque, sí. repitiendo, si sí ganan. Sí, Primero, claro. si ganan a ser candidatos, y de ser candidatos, son, son beneficiados son, sí. con el voto, ahí está, está gracias, Rosa. Uh -huh. ¿Y qué otro, Sergio? Yo creo que está no. Ahí. no, no regidores, más. no, no, hay otros que aspiran. Sí, ese mornito que está ahí es, es Chan Chan. Chan Chan es el, el popular precandidato que da menta en oh. los lugares públicos, donde así, así es. Oh. Que reapareció. Estaba un juego de basquetbol el otro día fue con su menta todos En plen dulce la cualquiera. Correcto. Sí. Ya hay múltiples, eh, en otras oportunidades, Chan Chan ha intentado ser eh, eh, candidato y. No ha sido, pero vamos a ver ahora si Chan, Chan con su menta de nuevo, viene sí. a endulzar a sus seguidores, sí, sí. Eh, logra pasar. Eh, así que reiteran, bueno, de los que están ahí, Dicho Fernández, Juan Carlos Ulerio, que a, que a, que, a, que, hermano, que arrecien, porque eh, sí, sí, ya está eh, Rafael Díaz, eh, Juan Bosch. Que hay que buscar los eh, votos, ya no es que por que llegó. Okay, okay, que, que este me arrastraron. El primer paso es, es pasar, va a la sí. redundancia, pasar y ser candidato, porque eso son los... Claro. Ahí es, tienen que pasar el día 6 El sí. día 6 tienen que beneficiar Ser beneficiados con su Haga voto Para ser candidato sí. Nada más son esos los candidatos 32 son más? ¿Quiere más? ¿Eh? ¿Es más? ¿Del PLD? Sí, ¿eh? Nada más son 32 eso, de que Nada más son 32 Nada más son 32 <risa> Pero 32 dice. del PLD sí, Exactamente lo que te estoy diciendo <risa> sí, sí, <risa> Así es Bueno esos son los precandidatos a regidores por el Partido de la Liberación Dominicana que terciarán el día 6 de octubre. Hoy estamos a 25. Sí. ¿Falta mucho? No, falta mucho. ¿No falta mucho? 10 días. Estamos a 10 días de las primarias, donde esos eh, precandidatos que le mostramos... Se Tendrán la oportunidad de, que, para de ser, ser elegidos. Los candidatos en los diversos puestos selectivos que se llevará a cabo el próximo 6 de octubre. Así que ya usted lo sabe. Vamos a una pausa, José, para regreso, venir entonces con los titulares que están los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambio, que en breve regresamos. <música>